Muy buenas, para esta tercera parte del Office 365 calendario, vamos a ver cómo crear un evento. Para crear un evento, por ejemplo en el 30 de abril, este, tenemos dos opciones, o damos doble clic sobre el día, o venimos al botón de nuevo evento y creamos el evento. ¿Ok? Ustedes van a escoger cómo lo quieren hacer. Entonces, primero doble clic y ya tenemos la opción de crear nuestro evento. Lo primero es, como tenemos varios calendarios, vamos a seleccionar en qué calendario lo vamos a guardar. En este caso es una reunión que fue el que creamos la vez anterior. Presionamos ahí. Inmediatamente vamos a tener este panel de arriba con varias opciones. Primero, vamos a eh, tener la opción de guardar o descartar. No lo, no lo guardaríamos. Podríamos eh, utilizar este asistente de programación, que no lo vamos a usar por el día de hoy, pero los estados sí, podemos tener la posibilidad de darle un estado a esto. Como es una reunión, pues si sí estoy ocupado. Si fuera tal vez una actividad de un envío de informes, pues eh, ahí le pongo que todavía estoy disponible o alguna opción diferente. Y podemos categorizarlo también, que es como para darle un color de más importancia, priorizar algo. Entonces, por ejemplo, yo podría cambiar alguna categoría de estas para especificar en estas reuniones algo más llamativo. Administro la categoría, en este caso voy a utilizar el amarillo, entonces lo elimino y creo nuevamente la categoría Reunión Importante. Selecciono el amarillo y guardo. Y con solo eso, entonces ya ahora en mis categorías yo puedo seleccionar Reunión Importante Amarillo y ven cómo automáticamente él se me configura de ese color. Tenemos opciones de respuestas, esto es porque se le va a enviar un correo a los que yo invite y ellos van a tener estas posibilidades de poder reenviarlo o solicitar una respuesta. Para este caso solo quiero solicitar una respuesta. Y también está la opción de ocultar lista de asistentes, pero en este caso no es necesario. Ok, la, el tema o el título a agregar es Reunión de Office 365. Y voy a invitar a una persona, esto es opcional, podría ser algo solo para mí, en este caso si sí voy a invitar a alguien. Voy a invitar a José Valerio para compartir este evento con él. Y quiero que noten que donde antes decía guardar, ahora dice enviar. Es uno de los cambios que pasan ya al tener participantes. Eh, el tiempo, la hora que va a hacer, va a ser de 2 de la tarde, pero yo podría escoger cualquier hora del día, como pueden verlo. Va a ser de 2 a 3, entonces solo selecciono 2 a 3 y él me dice ok, una hora. En esta siguiente opción de repetición, es por si yo quiero que esto se repita todos los días o todas las semanas, o todos los meses, como para hacer una reunión programada eh, continua, pero para este caso no lo necesito ubicación es opcional, pero en este caso digamos que yo tengo la ruta que sería edificio Raventos que es del MEP, entonces ahí es donde nos vamos a reunir si la tienen perfecto y si no, no es necesaria y eh, debo llevar informes para estar claro de qué es lo que necesitamos le damos enviar y listo ya tenemos una reunión programada y si yo me vengo a calendario y apago todos los demás calendarios y dejo solo reuniones ahora activo pues van a notar que este ya tendría mi primera actividad de mi calendario mi primer evento igual si marco todos pues ya tengo mi gama de opciones de mi agenda de calendario y así organizo mejor mi tiempo y mi día esto sería todo por ahora y en la siguiente clase vamos a ver cómo compartir los diferentes calendarios. Muy buen día para todos.